Con una pequeña parte de, de teoría y posteriormente pasaremos directamente las, con las manos a la masa. Este tipo de cursos teórico-prácticos se hacen cortísimos. Creo que más me puede importar hoy es que nos vayamos con tres conceptos clarísimos de manejo de tejidos blandos hoy. Tres, no pido más que es básicamente indicación, técnicas de sutura y el manejo del tejido en torno a implantes. Por lo menos dos o tres milímetros por debajo de la línea melocementaria. Creo que es más importante que queden claros una serie de conceptos, que, que hagamos mucho y no nos quede claro mucho de lo que hemos hecho. Entonces, vamos a empezar efectivamente con la parte de. Y el tema de... Y los artículos recientes de cirugía un poco nos eh, quieren hacer pensar en la satisfacción de los pacientes, en los resultados estéticos. Si sí, sí, le haces un composite. ¿Y entonces qué sucede cuando pones el colgajo por encima del composite? ¿No? Queremos que sea biselado que tenga unas descargas y que esta zona sea anchita para poderla reponer coronalmente sobre un lecho vascular que vamos a generar posteriormente sobre el diente se va a retraer desconectivo sí. Y el epitelio y el músculo este está aquí, ¿no?